Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión comenzamos con los editores de secuencias de comandos Ya hemos dejado atrás los editores de animación Y entramos en una tercera sección dentro de todos los tipos de editores que hay Que es la de secuencias de comandos El primer editor que tenemos dentro de estas secuencias de comandos Es el editor de texto porque Blender también dispone de un editor de texto. Parece a lo mejor absurdo o poco lógico que lo tenga, pero tiene su sentido. Ahora un poquito más adelante os explico para qué. Para eh, poder sacar este eh, editor, no solo lo podemos hacer de la manera que habitualmente lo hacemos, que es clicando en, en esta, este icono de aquí, o en este de aquí, si lo queremos sacar en este editor, que lo vamos a hacer en este lado, ¿vale? Sino que además, disponemos de un atajo de teclado en esta ocasión. que El atajo de teclado es mayúsculas F11. Por cierto, teclas que no os he puesto. Bien. Si pulsamos mayúsculas F11, veis que cambia la ventana, y se nos pone el editor de texto. Bien, recordad los grupos que había, de general, de animación, scripts o de secuencias de comandos y de datos que será el próximo que veamos una vez concluyamos con estos tres editores de aquí. ¿De acuerdo? Me estoy dando cuenta de que esto está en, en español, así que os lo voy a poner en inglés en un momentito. Vale, y ahí fue la secuencia y volvemos aquí. Bien. Ahora está en inglés. Bien. El editor está compuesto de un encabezado, como el resto de editores que hemos ido viendo, de una vista principal, también está eh, compuesto de una barra lateral y de un pie de página. El encabezado es esta parte de aquí, como ya sabéis, vale y dispone de un pequeño menú que ahora, por el hecho de no tener ningún texto cargado o no estar creando ningún texto nuevo, pues está reducido. vale eh, Aquí lo que tenemos a destacar tenemos siempre el editor de vista que, que contiene las opciones para eh, ver eh, qué queremos ver y, y qué queremos dejar de ver en el editor, pero a destacar estaría en el editor de texto, que en este caso solo nos va a permitir crear o cargar un nuevo archivo, y el de plantillas, que lo que nos va a permitir es crear o utilizar una plantilla, ya sea de Python o ya sea de Open Shading Language, ¿vale?, eh, para poder eh, trabajar directamente aquí en el editor, ¿vale? Adicionalmente a esto, tenemos aquí en la región central del encabezado un bloque de datos donde nos va a ir mostrando cuando existan los diferentes archivos de texto que tenemos o los eh, eh, textos que estemos creando, ¿vale? Nos irán apareciendo aquí. ¿Vale? Podremos crear un nuevo archivo o bien podremos cargar un archivo externo, ¿de acuerdo? Y finalmente aquí a la derecha tenemos si queremos que nos enumere las líneas, si vamos a querer eh, ajustar las líneas cuando la línea es muy larga que se vaya generando líneas adicionales y por último si lo que queremos es que nos resalte determinadas palabras clave cuando estemos componiendo scripts, ¿de acuerdo? En la región central, perdón, en la vista principal lo que tenemos es esta zona de aquí donde ya vamos a introducir nuestro texto, vamos a escribir y demás. No podremos hacerlo hasta que no le digamos que queremos crear un nuevo texto o carguemos un archivo en memoria. ¿vale? En el pie de página que tenemos aquí abajo nos va a dar cierta información sobre la ubicación donde esté el archivo en caso de ser un archivo externo o bien si eh, hay modificaciones realizadas y no hemos salvado, o incluso eh, si el archivo de texto está guardado de forma interna o de forma externa, es decir, en un archivo aparte de del, nuestro archivo Blend, ¿vale? Y eh, me he dejado un poquito para el final el, la barra lateral, porque como podréis entender, aquí la barra lateral no se saca con la tecla N, porque si damos a la tecla N, escribiremos la tecla N, la, la letra N, ¿no? Eh, tendremos que dar clic aquí o bien utilizar los atajos de teclado que hay destinados para las funciones que hay dentro de este panel. ¿vale? ¿Qué tenemos en este panel? En este panel lo que tenemos es una opción para buscar y reemplazar. Y también tenemos otra, otro panel dedicado a propiedades eh, específicas sobre la forma en que vamos a visualizar el, el texto en pantalla. ¿vale? Esto grosso modo para esconderlo así. ¿De acuerdo? Pinchando y arrastrando. Cuando introducimos un nuevo texto, se amplían las opciones de menú que tenemos en pantalla. ¿Vale? Para que lo veáis, voy a darle aquí a New. Me genera un texto en memoria que va a denominar text y que aquí podemos eh, llamar, por ejemplo, eh, text ¿Vale? Y aquí ya aparece nuestro... Nuestro, feature, nuestro texto en memoria cargado en este bloque de datos. Si generáramos nuevos bloques de datos, eh, o sea, nuevos textos, se irían eh, añadiendo aquí. vale Como veis, nos numera a la izquierda de la pantalla las líneas, porque hemos pedido que lo hiciera así, ¿de acuerdo? Que, que hiciera así, que, que nos numerara las líneas. Si le decimos que nos las numere, nos las numera a la izquierda, que es lo que quiero decir. Si utilizamos eh, texto específico de Python, por ejemplo, nos lo va a reconocer, como puede ser print hola mundo. Y en este caso en concreto, si os fijáis, me está distinguiendo en colores las diferentes composiciones del texto. ¿Vale? Si yo desmarco esta opción, todo queda en blanco. ¿Vale? Es decir, que cuando estemos escribiendo eh, comandos, es conveniente que tengamos esta opción. Si lo vamos a hacer desde aquí, que hay, un, hay una consola de Python también dentro de Blender. ¿vale? Eh, pero si vamos a escribir scripts, lo suyo es que tengamos esta opción que nos va a facilitar no, la visualización de, de lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo. Eh, si os habéis fijado, una vez que he creado el texto, ha aparecido no solo nuevas opciones de menú, sino que también ha aparecido este botoncito que tenemos aquí. Este botoncito lo que nos va a permitir es ejecutar los scripts que, que escribamos. Si estamos escribiendo texto normal, no va a hacer nada. Si estamos eje, eh, escribiendo scripts, pues ejecutará los scripts. Y además, para poder ejecutarlos, no solo tenemos ese botón, sino que hay un atajo de teclado, que es la tecla alt de Pamplona, ¿vale? Bien. Eh, más cosas. ¿Por qué? qué? ¿Qué sentido tiene tener un editor de texto aquí? Bueno, pues eh, la función primera con la que se utiliza este tipo de editores. Básicamente es cuando estamos creando un archivo blend. Y lo queremos compartir con otras personas. ¿De acuerdo? Con un cliente o con otras personas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es dar indicaciones o escribir eh, qué tiene el, el archivo, cómo poder ejecutarlo o ciertas eh, instrucciones para la, el destinatario del archivo, ¿de acuerdo? O sea que esta es la finalidad y por eso tiene lógica que tengamos un editor de texto dentro de nuestro eh, archivo de, de Blender, ¿vale? Con esto básicamente hemos visto mmm, el editor de textos, es muy sencillo, sé que este vídeo es muy corto, pero bueno, eh, es lo que nos queda ahora los próximos vídeos, eh, concretamente estos de los editores de secuencias de comando, pues van a ser cortitos, ¿vale? Y ya hemos tenido vídeos largos, ¿verdad? Así que nada, si os ha gustado, eh, no olvidéis suscribiros, darle al like si creéis que merece la pena eh, darle y bueno, pues nos vemos en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.